La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que un hombre resultó con herida por arma blanca en un hecho ocurrido en horas de la madrugada del pasado domingo en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Juan de la Cruz, residente en la tercera etapa del referido sector, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a consecuencia de presentar herida a cortante en el cuarto espacio del tórax, según diagnóstico médico. Eh, estaba como que estaba hablando con la mujer de, de un muchacho que hijo de la esposa mía. Como que la llamó, yo le dije, pues tú no pases eso, tú hay un problema con eso. Y dijo, ¿cómo un problema? Y yo, claro, pues esa mujer es ajena. Y me dice, pues tú crees que yo te doy un tiro. Y yo, ¿con que tú me vas a dar un tiro? Con la boca. Y dijo, pues yo vengo ahora y se fue. Yo me quedé sentado ahí, pensaba que estaba relajando. Él eh, vino y me preguntó, yo estaba hasta sentado ahí mismo, me acogió todo ahí. Ustedes habían tenido problemas antes, tú y él? No, no, nunca, porque es de por ahí mismo. ¿Cómo se llama él? Me parece que es Ángelo Bulgo que se llama. Ángelo Burgo le dice. Me parece, no estoy seguro. ¿no? Nos reció primero herirte con un tiro y luego llegó con una bricha, fue. Ajá. Sin decirte de nada, te dio. Exactamente. Inmediatamente cometió el hecho. ¿Qué hizo? No y se mandó. Y yo yo tengo un niño chiquito. Tuve que decirle que lo sacaran allá porque él di que volvió. Dije que iba a quemar la casa y iba a matar muchachitos. ¿Qué le pide a toda la justicia a las autoridades? No, si lo agarran, que hagan lo que tengan que hacer, pero ahí se, yo creo que se fue. Me parece a mí no sé. ¿Esto ocurrió dónde? ¿En qué sector? La tercera etapa de la espínula. De la espínula. Él es de ahí mismo también. Ajá. O sea, yo creo que es de Moca, pero está viviendo ahí. ¿Qué tú haces y a qué tú te dedicas tú? Manitería de trabajo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.